Buenas amigos y amigas de Grande Premio. La Fórmula 1 llega a su fin este fin de semana y hoy se ha celebrado la última sesión clasificatoria de la temporada. Y sin sorpresas, tuvimos a Max Verstappen logrando una nueva pole position imponiendo el gran ritmo del Red Bull que viene acreditando en este fin de semana en el circuito de Jazz Marina. Además, el piloto holandés se impuso por dos décimas a su compañero de equipo, a Checo Pérez que luchará mañana por tener, lograr el subcampeonato del mundo de Fórmula No lo tendrá fácil, y es que a su lado en tercera posición saldrá Charles Leclerc. Ambos empatados a puntos eh, tendrán una carrera igualada y que de bien seguros promete ser la gran lucha eh, que centra la atención de esta última carrera de la temporada 2022. En cuarta posición, eh, logró una posición sólida Carlos Sainz, que de bien seguro mañana también intentará ayudar a su compañero a lograr este objetivo. Además también de intentar mantener las posiciones por delante de los Mercedes, que quedaron en quinta y sexta posición con Hamilton y Russell, y que también tienen una lucha pendiente por conservar el subcampeonato del mundo en constructores. Más allá de eso, eh, destaca también la novena posición de parrilla, que consiguió Sebastián Vettel, que mañana afronta la que será su última carrera en la Fórmula 1, y poniendo así punto y final a una larga y exitosa trayectoria en la categoría. Reina. Finalmente, Fernando Alonso tuvo un día bastante discreto, quedó fuera de la Q3, quedó en un décima posición, pero gracias a una penalización de tres posiciones a Daniel Ricciardo por provocar un accidente en la salida del pasado Gran Premio de Brasil, el piloto asturiano podrá arrancar desde la décima Así pues, todo listo y todo preparado para que mañana podamos ver la que será la última carrera de la temporada 2022. Y vosotros, ¿qué os ha parecido esta sesión de clasificación? ¿Quién creéis que logrará la última victoria de la Fórmula 1 en 2022? Dejad un comentario y os leemos.